Saludos, nos encontramos en nuestro barrio querido de Boquerón, mi barrio donde me crié, donde nací. Básicamente, estamos llevando en esta ocasión la cuarta feria de servicios y de salud a las comunidades. Nos hemos comprometido desde un principio a llevar el gobierno a cada una de las comunidades de nuestro distrito número 20, Cabo Rosa, Germán y Hormigueros, y poco a poco. Eh, hemos estado eh, llevando ese mensaje ¿verdad? y ese, ese servicio a cada uno de los ciudadanos. Nos sentimos honrados con todas las personas que han llegado hasta aquí. Han sido muchos los, los, la, los ciudadanos que se han dado cita durante esta mañana a recibir servicios eh, tanto gubernamentales como de empresas privadas eh, que, que brindan servicios también. Así que honrados de, de tener a nuestro barrio visitándonos y dándonos el cariño que siempre nos han eh, estado ofreciendo durante toda la vida. Muchas bendiciones.